Hola, mi nombre es Danilo Tarola. En esta oportunidad voy a desarrollar algunos de los aspectos relevantes en cuanto al comportamiento organizacional dentro de una institución educativa, entendiendo a la misma como una organización, un organismo, y a este a su vez como un sistema. Dentro de todo sistema es importante entender que existen eh, individuos que interactúan entre sí y que desarrollan diferentes roles, diferentes acciones eh, que tienden al cumplimiento del objetivo de esta eh, organización, de, de este establecimiento educativo. Para poder pertenecer a esta organización, a este establecimiento educativo, eh, las personas que lo conforman lo hacen de forma voluntaria, por lo que del mismo modo aceptan eh, respetar y cumplir con la normativa, con el reglamento que regula la actividad de este sistema como eh, requisito fundamental para pertenecer al mismo. Eh, cuando se realiza la división de, de actividades, de tareas, la departamentalización, eh, el responsable de todo el sistema elige a, a un jefe de cada área eh, a quien le confiere autoridad para poder desempeñar eh, la actividad dentro de, de cada sección, cada, cada oficina. Este responsable de área va a ser elegido en base a su experiencia, a su formación, su capacitación, su idoneidad en sí. Es decir, eh, que cuando hablamos de la función o la designación del jefe, eh, podemos decir que eh, se hace de forma lineal, lineal ascendente, y es reconocido por eh, una autoridad mayor. Otra, otro rol importante dentro de la organización es la actividad que lleva a cabo eh, el líder. El líder vendría a ser eh, una persona eh, que por sus capacidades eh, o sus características eh, individual Dentro de, de la organización es reconocido y distinguido por sus colegas, por sus compañeros. Eh, ¿Por qué? Porque es una persona eh, que tiende a la unidad, que los representa, que los escucha, que los motiva y sobre todo que eh, tiene el respeto. El respeto de sus compañeros, de sus similares y es eh, claramente a quien el grupo, eh, con quien el grupo se identifica y a quien el grupo va a seguir y va a adherir a, a los lineamientos o las pautas que este líder eh, pretenda o, o que imponga. Lo va a hacer el grupo de forma voluntaria lo eligen de acuerdo eh, a características eh, que lo hacen único y distinguido por, por el resto del grupo. Esta comunicación que existe entre el líder y sus colegas, sus compañeros, que puede ser dentro de un aula el delegado del curso, eh, es una comunicación de forma horizontal. A su vez, el líder cumple el rol de mediador entre las necesidades de los compañeros de sus representados con la autoridad superior. Es decir, existe en esa ocasión la comunicación ascendente, vertical ascendente. Espero haber sido clara. Estos son algunos de los aspectos que hacen a la actividad interna de una organización dentro de un establecimiento educativo.